Para activar el lector inmersivo en Microsoft Edge, en Android, hay que ir a los tres puntitos de abajo, luego pulsamos sobre configuración, bajamos hasta, el, hasta accesibilidad, luego marcamos esta casilla para finalmente activar el lector inmersivo.